Bueno, hoy día estamos reunidos acá para poder celebrar los 10 años desde que The Chile está instaurado. Lo que decidimos hacer fue celebrarlo con todo lo que teníamos en este momento, que fue el sudamericano de Carcassonne y con el nacional de Catán. En este momento lo que estamos haciendo son demostraciones de diferentes juegos, mientras estamos corriendo estos otros dos torneos. Bueno, eh, también trajimos una variedad de más de 150 juegos para vender hoy día. Algunos en oferta que son nuevos, como por ejemplo Bar Bestial o eh, Bienvenido a la Mazmorra. Y eh, además estamos haciendo en exclusivo eh, demostraciones del juego que se va a hacer el lanzamiento el 10 de septiembre de Granjeros. juegos integrados como en el mismo salón conocéis más gente que aparte la gente que juega a Carcassonne también en general juega, juega a catán y viceversa no sé la gente que juega a juego de caja juega de todo y re linda o sea me encanta la gente me parece re buena onda pues me, me ha parecido un, un evento interesante me, me gustaría que en mi país hubiera espacios como de, de ese estilo eh, allá no, no se consigue algo así como con los demostradores y eso tan formal eh, porque yo creo que eso ayudaría a promover el juego y eso entonces me, me ha parecido interesante en eso muy entretenido, muy peleado el, el torneo en sí. Eh, el año pasado también estuve, lamentablemente perdí, perdí en tercer, en tercer lugar. Ahora viene por la revancha. Y me entrené más y logré pasar. Igual el nivel se cacha que subió bastante estos último año. Yo participé en el subamericano y encontré que ahora estaba muchísimo más difícil. Eh, así que claro, las primeras rondas fueron re duras y en la... Bueno, en verdad en la, semi, en la semifinal y la final ya es pura suerte.